Todos Bienvenidos a su revista diaria, Diálogo Matutino. Hoy es martes, un martes acompañado de mucho contenido y dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida y permitirnos llegar a ustedes un día más. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Diálogo Matutino. Y que diariamente puede ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, Diálogo Matutino. Y vamos oficialmente a iniciar este programa con esta reflexión que le trajimos en el día de hoy. Antes de orar, perdona. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de rendirte, prueba. Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tienen el poder de crear condiciones en tu vida. De lo que hables, lo obtendrás. Si sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo. Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo, tu cuerpo puede enfermarse. Si sigues diciendo que no aguantas tu carro, tu carro puede ser robado o descomponerse. Si sigues diciendo que estás quebrado, siempre estarás quebrado. Si sigues diciendo que no puedes confiar en hombres o mujeres, siempre encontrarás a alguien en tu vida que te lastimará o te traicionará. Si sigues diciendo que no encuentras trabajo, siempre seguirás desempleado. Si sigues diciendo que no puedes encontrar a alguien a quien amar o cree en ti, tus pensamientos atraerán más experiencias confirmando tus creencias. Haz tus pensamientos y tus conversaciones más positivas y guárdalas con fe, esperanza, amor y acción. No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres y mereces. Observa tus pensamientos, se convertirán en palabras, observa tus palabras, se convertirán en acciones, observa tus acciones, se convertirán en hábitos, observa tus hábitos, se convertirán en carácter, observa tu carácter, se convertirá en tu destino. Así, para prevenir cualquier obstáculo, consigue tu propio camino. Disfruta cada minuto de tu vida. Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando. Cuando el amor es feliz, lleva al alma a la dulzura y a la bondad. No estés ocupado todo el día. Comparte este mensaje de inspiración. Antes de orar, perdona. Ya ustedes escucharon esta hermosa reflexión. Póngala en práctica en su vida. Póngase en manos del Señor. Órele a Dios que le dé perdón, que le dé paz, que le dé valentía, que le dé humildad. Y Jehová su Dios nunca lo va a desamparar. Dios es amor, Dios es hermoso. Búsquele y lo encontrará. Y con esto pasamos inmediatamente a a nuestras económicas del día de hoy. En el día de ayer, en los mercados internacionales, la onza de oro Troy aperturó las operaciones cotizándose a 1.306 dólares con cero centavos la onza y cuando cerraron las operaciones se cotizaba 1.304.60 centavos la onza. La plata, por su parte, la libra, costaba cuando iniciaron las operaciones en el día de ayer 17.425 dólares la libra y cerró a 17.000 411 con un incremento, con una tendencia en el cierre hacia la alza. Por su parte, el cobre inició las operaciones a, cotizándose a 3,135,50 centavos de dólar y cerró a 3,133,50 centavos de dólar la libra. El barril del petróleo continúa incrementando el West Texas Intermediate y cuando iniciaron las operaciones costaba el barril 51,70 centavos y cerró a 51,73 con una tendencia hacia la alza. El gas natural, el metro cúbico, costaba 3.122 dólares cuando iniciaron las operaciones y cerró a 3.160 dólares también experimentando una tendencia hacia la alza. Y el presidente Danilo Medina en el día de ayer emitió el decreto 385-17 donde designa a Héctor Mojica director de general de la ONSA en sustitución del ingeniero Manuel Rivas actualmente detenido y acusado del caso de Junior Ramírez hasta el momento pues la fiscalía todos saben que solicitó un año de medida de coerción pero no se ha no se le ha instrumentado cargos específicos al ingeniero Manuel Rivas. Eso es todo lo que tenemos en el día de hoy con las económicas. Y pasando a otras informaciones, pues en el día de ayer, la Comisión Bicameral, que estudia la ley de partidos y agrupaciones políticas en el Congreso, y se, se le llama Bicameral, porque está integrada por miembros de la Cámara del Senado y de diputados de ambos sectores o de, del Congreso de ambas representaciones. Pues en el día de ayer iniciaron los estudios eh, a la modificación de ley del régimen electoral. Hay que recordar que la ley de partidos está pendiente a la línea partidaria que el Comité Político pues, eh, le baje a sus legisladores en el Congreso y el punto que se está debatiendo en estos momentos es el punto sobre primarias abiertas y primarias cerradas. Hay un sector de parte del expresidente Leonel Fernández que está impulsando primarias cerradas este sector pues ha recibido el respaldo de la gran mayoría de partidos opositores con la excepción de la facción que representa eh, el ingeniero Ito Bisonó del Partido Reformista, Hipólito Mejía por el PRM y Miguel Vargas por el PRD. <coughs> Pero a partir de ahí, la mayoría de partidos políticos, miembros de la Finjus, Adoco, entre otras organizaciones, incluyendo el Conep, pues se han expresado en favor de, la ley de primarias cerradas. El sector que representa el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, pues está impulsando para que sean primarias abiertas. Y en ese sentido, pues se han expresado públicamente... Pues el presidente de la Cámara del Senado, el licenciado Reinaldo Párez Pérez, el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, Monchi Fadul, eh, Amarante Baret, entre otros sectores. Eh, por último, hay que recordar que el comité político en su última reunión acordó pues consultar a cinco juristas expertos en la Constitución para que pues emitan su opinión sobre si las primarias abiertas violan la Constitución o no y en caso de violar la Constitución como ha expresado Franklin Almeida entre otros sectores que se oponen a primarias abiertas pues se aprobaría eh, primarias cerradas. Vamos a escuchar lo que dijo la Comisión Bicameral en el día de ayer. Formamos el país que en el día de hoy, tal como lo anunciamos el pasado jueves, se dio inicio al estudio de la ley orgánica del régimen electoral de la República Dominicana. La modificación a la ley actual, la 275-97, la Comisión avanzó desde el artículo 1 hasta el artículo 9 eh, lo consensuamos leímos y no sometimos ningún artículo a, a votación porque son artículos que están en una relación clara que vamos a, a continuar la lectura y el consenso de cualquier terminología en el proyecto que depositó la Junta Central Electoral. O sea, eh, consensuamos el objeto de la ley, el derecho de ciudadanía, el derecho de sufragio, las, las atribuciones de la Junta Central Electoral, del presidente, del pleno, el asiento de la Junta, en fin, ¿no? eh, temas generales que esta nueva legislatura va a establecer en eh, el régimen electoral de la República Dominicana. Informamos al país que el día. Ahí escuchamos eh, esta rueda de prensa de la comisión bicameral, pues informando cuáles serán los próximos pasos a seguir en la ley de partidos y agrupaciones políticas que tiene más de 17 años pendiente en el Congreso y que muchos opinan de que. Los políticos, pues, son los principales que se resisten a la modificación de esta ley porque, pues, podría sacar de circulación a los partidos políticos que en nada aportan al país, que solamente, pues, utilizan los fondos que le provee la Junta para subsistir y vivir de ellos. Y pasando a otra información... Eh, en el día de ayer, eh, la, el Ministerio Público dio a conocer, pues a últimas horas, de que solic está solicitando un año como medida de coerción para todos los implicados en el caso de Junior Ramírez. Pero hay varios puntos de este caso que llaman a la atención. Eh, antes de analizar esa parte, vamos a escuchar... La última entrevista que ofreció el licenciado Junior Ramírez al país. Adelante, máster. A la redacción del grupo Hilando fido y de sin cortapisas, que, que reiteró sido una labor patriótica. Atención porque en los próximos días, el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA. Manuel Rivas. Mire, le voy a, le voy a dar los datos, por ejemplo. Vamos a ver. Dos, como usted dice, reveladores. Pero ya en los próximos días ustedes verán. ¿En ver. qué desencadena esto? Dos revelaciones. Por ejemplo, a nosotros nos conta de que hay unidades de la ONSA en manos de particulares. Ah, ¿Por, Por ejemplo eso es grave? ah No le dije, atención, cinco capillas. Están sustrayendo, dilapidando los recursos de la ONSA en, en manos de particulares. En la otro elemento, en la reconstrucción de unidades han hecho millonarios a a tres suplidores, un vehículo que, que se puede importar es 650 mil pesos, Ajá. mutilan los chasis y tenemos tenemos datos concretos y estamos esperando otros, pero tenemos datos concretos, informaciones concretas. Sí, que también hay corrupción en la onza. Oigan, mutilan los chasis, reconstruyen una unidad que importada costaría 650 mil pesos Ajá. y en la reconstrucción se gastan dos millones ochocientos mil pesos. qué diablos es esto? Bueno, sencillo. ¿Te parece Punta Catalina? Que ahí, uno le hacía 900 y costó dos mil, cien, y pico de millones. Yo, eh, averiguaremos, chequearemos, si él no cuenta, Manuel Rivas, con la protección de, del PEPCA y de Andilo Medini y de Montalvo, bueno, entonces... Si no cuenta con esa protección, nosotros estaremos en el PEPCA en cualquier momento. Ahora, si cuenta con la protección, si es corrupto, espere, esper, esperaremos el momento oportuno. Pero lo lógico es que si es corrupto hay corrupción, no debería contar con el apoyo del presidente. No debería, digo yo. No debería. No debería, pero... Con... pero el presidente, no, desde su punto de vista, escúchame la pregunta, amigo el presidente no no protege a los corruptos. No debería protegerlo. No, pero no lo protege, sí. Pero hay cinco millones de dólares que le entregaron a, a un ministro. La gente de Delebres, de que llegaron para que no tocaron los documentos y el presidente no ha dicho nada. Bueno, ahí ustedes escucharon lo que fue la última entrevista del de licenciado Malogrado Junior Ramírez en el programa de Lo que otros callan. Eh, miren, llama mucho la atención que el Ministerio Público eh, moralmente el, el, a este señor, el licenciado Junior Ramírez, en menos de una semana lo han asesinado varias veces. ¿Usted cree que eso es posible, que a una persona lo maten varias veces? Sí, es posible. Lo mataron físicamente y ahora lo están asesinando moralmente. En la rueda de prensa del Ministerio Público, el Ministerio Público inició dando a conocer los resultados de la investigación, subrayando y poniendo como punto principal eh, el supuesto o la supuesta extorsión que estaba llevando a cabo el licenciado Junior Ramírez hacia el ingeniero Manuel Rivas. O sea que ahora, desde el punto de vista del Ministerio Público, el culpable es el muerto. El malo de la película es el muerto. Y yo entiendo que es una... Una forma del Ministerio Público de decir o explicar al país algunas cosas y con cierta desesperación debido a la descredibilidad que tiene el Ministerio Público en este país y se, se sintieron, se vieron en la necesidad de dar todas las informaciones que poseían en el momento. Pero en ese, en ese sentido iniciaron mal, iniciaron de atrás para adelante y... Usted pudo haber cometido un error al redactar, por esto es un informe escrito que ellos pudieron bien haberlo corregido. El, el factor principal que conllevó o que llevó a la muerte del licenciado Junior Ramírez es un, un hecho que hasta ayer no se había ventilado que es o que no se había hablado, que es el caso posible caso de corrupción, que denunció el letrado en la ONSA. Entonces, en, desde nuestro punto de vista, el Ministerio Público debió instrumentar este caso de manera diferente. Eh, fulano fue asesinado por fulano y fulano, quienes confesaron el hecho, en su confesión dijeron haber hecho A, B, C, D, y se determinó, por ejemplo, ahora mismo que el ingeniero Manuel Rivas está detenido y le están solicitando un año de medida de coerción, pero no ha sido acusado formalmente, ni de ser el actor intelectual, ni de tener parte activa, solamente de haber accedido al pago de un supuesto soborno. Entonces, si la fiscalía tiene pruebas del supuesto soborno, eh, la extorsión, disculpen, cuando lo mencionó debió haber dicho, eh, según los imputados, fulano de tal y fulano de tal, el muerto estaba extorsionándolo por la suma de tal y tal y tal, hecho cual fue comprobado mediante un depósito que hizo el, el hoy muerto. Eh, en tal banco se ratearon tantas llamadas, el récord de llamadas muestra tanto, se le preguntó, pero no. El Ministerio Público en base a un testimonio, porque hasta ahora, eso es lo que se sabe porque no han dado ninguna otra información, en base a un testimonio de varios imputados, está dando por sentado un hecho que eh, no es necesario ni siquiera mencionarlo ahora porque estamos en la fase preliminar. Entonces, lo que se quiere traer y lo que se trae por lo moño es el, la supuesta extorsión. ¿Cierta o no? el Ministerio Público tendrá que presentar pruebas sobre el mismo. Y si tiene pruebas, pues tiene que darla a conocer al país. Pero no asesinar a este letrado moralmente eh, una persona que ya no puede defenderse, que no tiene ya el, el derecho a réplica, sin mostrarle al país ninguna prueba. Y no solo eso, subrayando este hecho, un hecho que pudo haberse contemplado más adelante. Entonces, el... también todavía no es posible que después de haber interrogado a todos los implicados, hasta el momento no se haya establecido ningún nivel de culpabilidad en el ingeniero Manuel Rivas. Y de no haberse establecido, <coughs> Ningún nivel de culpabilidad. ¿Por qué le están solicitando un año de coerción? ¿Por qué se emitió una orden de arresto internacional a través de la Interpol? ¿Por qué se le pidió que viniera al país? ¿Y por qué el presidente Danilo Medina casi hizo fácticamente lo destituyó en el día de ayer? Yo me imagino que el presidente Danilo Medina tiene que estar estupefacto con este, con este hecho tan lamentable. Nadie en, en sus más profundos y lejanos sueños pudo haber imaginado cuando este caso inició el desenlace que ha tenido y las pruebas que ha arrojado y las personas que han sido sindicalizadas como posibles culpables y actores de este hecho. Ya se conocen los actores materiales del hecho, pero todavía el país quiere saber quiénes fueron los actores intelectuales, si los hubo en este caso. Entonces, el Ministerio Público actuó muy precipitadamente. Eh, claro, eh, eh, se, se conoce que por instrucciones del presidente Danilo Medina, pues el presidente, eh, solicitó que se diera la mayor información posible en el menor tiempo al país, ya que muchos hablaban incluso de que esto era un crimen de Estado. El pensar que un presidente puede estar involucrado en un hecho tan, en un hecho tan atroz como ese es algo descabellado, que muchos dirán ahora, bueno, pero nadie sospechó que un director hubiese estado involucrado y lo está. Entonces, eh, este es un caso que va para largo. La familia del muerto son abogados, en su gran mayoría, y sus amigos. Y usted puede estar seguro que el Ministerio Público va a tener que emplearse a fondo en este caso para que no quede la menor duda de que de una manera u otra por intereses políticos, pues se está tratando de entorpedear las investigaciones y presentar un caso sumamente débil ante los jueces, lo que podría conllevar a, un, a una pena benigna o a la liberación prematura de los detenidos. Hay un detenido que está fuera del país, que se dice que fue la persona que ejecutó al licenciado Junior Ramírez. Se dice que es una persona que fue deportada a los Estados Unidos. Mucha gente ha tratado de desmeritar que por el hecho que haya sido deportado, pues cometió el hecho. Yo digo que no, que eso en nada influye porque el 95% de los delitos que ocurren en este país son personas que nada tienen que ver con haber sido deportadas de otros países. Eh, los posibles actores intelectuales de este crimen son personas con mucho arraigo en la sociedad. Y para mí, desde mi punto de vista, el individuo tiene cierto nivel de responsabilidad de seriedad y de corrupción en su mente sin importar de dónde viene, sino que es una cultura de la corrupción que existe en nuestro país. En este país hay una cultura de corrupción que arropa al individuo. Yo le voy a poner un ejemplo y haciendo un breve paréntesis. El fin de semana yo fui a lavar mi vehículo y tienen un sistema de que tú pagas VIP y te le dan tres ceras al vehículo. Y si tú no lo monitoreas, solamente te echan una cera. Entonces, después que yo pasé la máquina, tuve que devolverme. Ah, mira, ah, excusa, no. Pero yo que he ido en otras ocasiones a ese mismo lavadero, le puedo asegurar que eso es una práctica normal de ellos. Te cobran tres ceras y solamente te echan una. Y eso es algo normal. Ellos no lo ven como robo como hurto. Eso es algo normal porque ya la corrupción en el ser humano es algo intrínseco y, y en eso estamos de acuerdo con lo que puso el expresidente Leonel Fernández. Ya el motoconcho no ve como corrupción decir que no tiene el cinco pesos menudo ni el delivery para quedarse con ellos o el chofer de concho o el colmadero alterar el peso para que pese menos, el arroz, la carne ya él no lo ve como corrupción ni como robar porque es algo que está acostumbrado a hacerlo y ya es algo muy normal para él. Entonces, en este caso, pues, yo siempre soy muy escéptico a estos casos que se le dicta un año de medida de coerción, porque es, me he dado cuenta que en su gran mayoría el Ministerio Público durante ese año no hace las investigaciones que debe de hacer y el caso llega muy debilitado a los tribunales. Un año de desgaste. La medida de coerción no es la sentencia. Y muchos de nosotros, pues, como no tenemos esperanza en sentencias, pues, aspiramos a un año de medida de coerción. Entonces, y aquí, en un país donde un caso arropa el otro, el caso de Emily Peguero se arropó el caso de Odebrecht, la boda del pueblo arropó el caso de Emily Peguero. Eh, este caso ha absorbido y ha arropado todos los casos y vendrán otros casos que le van a quitar el nivel de relevancia y el nivel de asom asombro que cada uno de nosotros tenemos con este caso. Así que como sociedad debemos reflexionar y darnos cuenta de si vamos o no en el camino correcto. Muchas Siempre estamos diciendo <coughs> que nuestro país va a tocar fondo y es que ya estamos en el fondo y no nos hemos dado cuenta de tan acostumbrados que estamos a vivir en el fondo como sociedad que lucha por subsistir y no se da cuenta que le está haciendo daño al prójimo. Así que Hacemos un llamado al Ministerio Público de que no se apresuren en las investigaciones, en las informaciones y que lleve este caso como Jack el Estripador, parte por parte, que lo lleve como un cirujano donde primero corta una parte, luego la otra y que no se apresuren a cortarlo todo y a coserlo todo para satisfacer el morbo de la sociedad o esa set de información fruto del descrédito que tiene el Ministerio Público ante nuestra sociedad. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con este programa. haciendo un recorrido en varias comunidades de Boca Chica con la directora del Linaipi berlinesa Franco para conocer la experiencia de trabajo en las estancias infantiles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 Gracias por continuar en sintonía. Estamos de vuelta con este su programa y cuando usted escucha, señores, eh, el relato, el testimonio, eh, el interrogatorio que se le hizo a, a el grande, alias el grande, y cómo relata de cómo acontecieron los hechos, usted se da cuenta que usted está de un caso espeluznante de cómo se relata la planificación y ejecución de este hecho tan lamentable. Y usted dice, pero ¿será que esta gente eran animales o qué? Un caso muy lamentable, eh, muy lamentable. Vamos a escuchar lo que dijo el hermano de la, del, del muerto, de la víctima, Junior Ramírez, que en el día de ayer... Pues aclaró de que va a depositar una querella en las próximas horas. Las, las informaciones preliminares no, no si eran las adecuadas. La, la, la, la posición pues, muestra la, lo que pasó allí en la, la de ¿no? eso no estamos de acuerdo. retirarla si es posible. Retira, ah, no, no, no, que eso fue una rueda de prensa funeta, interesada, política, Uy, no, eh, con falta de capacidad, queriendo encubrir a todos los imputados. El principal tiene que ser Manuel Riva, el principal, el empresario cómplice, actores intelectuales, los dos, y todos los otros cómplices también. Y pena máxima para ti. Pero todos. dicen que se les siguió la, la conversación en los celulares y que pues, es no, por no, eso No hemos visto los expedientes. Pueden decir lo que sea es todavía hasta que no veamos los expedientes. ¿Y esta imputación de que su hermano legalmente extorsionaba? No, no eso es para justificar y al presidente del Comité Municipal del PLD aquí. No es verdad, pero fue diputado, aspirante a síndico. y sí, canchanchan del PLD, ella pretende cubrir su compañera de partido, pero eso no va a ser posible, porque si, si no tenemos que querer ya contra la magistrada, lo no vamos a hacer. No ni siquiera recusar o no sea, contra ella por encubrimiento. La ¿cuándo vas a de depositar la no, no pero todavía, no, todavía pero no, no, no, si no también. tenemos pendiente y no tenemos nada, no? todavía, pero no, no, la no querella no no, no ya está, no está formulada. Ahora ya. vamos a ver qué hay. A ver, ¿quién falta, no verdad, colega, el primo hermano? ¿Quién falta? ¿Quién quiere sacar? Porque nosotros vamos a meter a tal gato ahí que haya participado en eso. Ustedes conocen Ahí escuchamos las declaraciones de lo que piensa el hermano de la víctima, el licenciado Junior Ramírez. Uno que sí está contento de este caso, eh, valga la aclaración sarcástica, es Quirinito. Quirinito dijo, bueno, ya este caso hizo que se olvidara el caso mío. Ya Quirinito cumplió y donde quiera que está, tiene que estar viendo los detalles. Y si tiene amigos le está diciendo, oye, tuitea sobre eso, sube a las redes sociales sobre eso, que ese es el tema, y el tema mío se salió. Ya yo no me escapé, ya, no, ya yo no morí, él está vivo. Eh, eh, eh. Pero según dice mucha gente, no está muerto, anda de parranda. Y uno que anda de parranda y quiere seguir matando a los, a los pobres que accedemos al sistema de salud, es el doctor Waldo Holguín o Huelga. Waldo Ariel Suero, Arias es el doctor Huelga, que convocó a otra huelga de médicos y la ciudadanía tiene que empoderarse con ese charlatán y pasarle factura al PRM, que fue quien lo apoyó. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Waldo Huelga Suero. Vamos a escuchar. Dominicano recibió el viernes pasado la nefasta información de parte de tres de los mediadores del diálogo CMD Gobierno, los doctores Castaño Guzmán, José Joaquín Cuello y el reverendo Padre Jesús Castro, en donde nos expresaron que la ministra de Salud, doctor Altagracia Guzmán Marcelino, le había informado que va a valorar. Dice el máster aquí, el camarógrafo Ricky, que Waldo Ariel Suero es igualito a Chucky. Yo no sé, pero él es el Chucky de las huelgas aquí, atentando contra la vida de tanta gente humilde, tantos pobres que acceden al sistema de salud. Y hasta ahora hay que resaltar, señores, que él no ha podido demostrar en cuáles puntos el gobierno incumplió al último pacto que se hizo. Eh, y mientras eh, el doctor huelga... Se mantiene presionando el gobierno para sus intereses, porque hay que recordar que próximamente vienen las elecciones en el Colegio Médico, en aproximadamente un mes. Pues hay doctores que trabajan en el sector privado, en clínicas, que ganan menos del salario mínimo, que ganan 12 mil, 11 mil, 13 mil. Y parece que al Colegio Médico Dominicano no le interesa esta información porque solamente quieren presionar y negociar con el gobierno. Yo fuera el gobierno y me empantalono, y le envío la Guardia Nacional a, lo, a los hospitales, y, y le digo, porque ciertamente, paralizar todos los hospitales, atenta contra la seguridad nacional, y contra la vida de muchos padres de familias pobres, y sin recursos, que quieren acceder al sistema de salud. Entonces yo llamo al jefe de la policía, y le digo, mándame a la policía, al doctor que no me trabaje, tráncalo. Porque hay que recordar que mientras ellos están en huelga, están cobrando esas horas. Esas horas hay que pagárselas. Entonces, con el dinero de nosotros, más bueno que así. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Que Dios les bendiga y hasta mañana.